Hola, chicas. Bienvenidas nuevamente a este su espacio para que compartamos lo nuevo que hay para la campaña número 23, como ustedes pueden ver tenemos una gran variedad de catálogos y folletines donde vamos a poder ver y escoger las mejores ofertas para poderlas sugerir a nuestros clientes. Como ustedes pueden ver vamos a comenzar inmediatamente por mostrar lo que es los folletines, estos son eh, los, los que más me encantan porque vienen ofertas súper buenísimas para todas las clientas y representantes, ¿verdad? Como ustedes saben, este, me encanta compartir con ustedes, porque entre más mostramos, más se vende, y entre más se vende, pues más se gana. Así que siguen las ofertas, eh, están buenísimas. Esto ya lo habíamos mencionado en la campaña anterior, pero todavía sigue vigente tres productos por el precio de uno, tres, eh, un, una toallita desmaquillante, eh, lo que es el removedor de maquillaje en crema y el fijador de maquillaje, tres piezas por 10 dólares, tres piezas por 6 dólares si usted está en el nivel del 40%, tres piezas por 5 dólares si está en el nivel del 50%, así que mucho ojo con esa super oferta, esta otra no podemos dejar pasar, porque el perfume Faraway es uno de los clásicos que tenemos y es uno de los más vendidos. Así que normalmente estamos pagando $13.50 por un solo perfume, pero ahorita vienen dos piezas por $13.50. Esto quiere decir que, como representante, esto sale eh, dos piezas por $8.10 en caso que fuera el 40% y podría ser. Eh, 6.75 si fuera con el nivel del 50% así que por favor esta oferta no la dejemos pasar está buenísima ...porque este, es, como le digo, uno de los más vendidos. Esta otra, por favor, no se descuiden dos productos por el precio de $21 dólares. Esto significa que $21 dólares menos su 40%, esto les está saliendo dos perfumes por $12 dólares con 60 centavos. Así que eh, la mitad de $21, como ustedes saben son 10 dólares con 50 centavos así que imagínense, wow, una super oferta que no nos puede faltar, también tenemos esta gran variedad de productos del Skin So Soap uno de mis favoritos y de los más vendidos donde tenemos tres piezas eh, por 16.99 cada una de estas está buenísima porque trae la variedad de lo que es el aceite en gel, la crema para el cuerpo y el jabón en espuma para bañarse Así que bueno, ustedes tómenle muchísima eh, ventaja. Y también como ya se acerca la época del frío, se nos reseca la piel. Así que aquí tenemos lo que son cremas para las manos. Vienen tres cremas por $5.99. Así que si ustedes imagínense, $5.99 menos su 40% son tres cremas por dólares con centavos y serían... 3 dólares eh, este, a precio del de 50%. Así que, eh, si todavía no llega al club del presidente, apresúrese, porque son las ofertas, estas ofertas, las que lo pueden llegar a hacer llegar y sostenerse. Porque el cliente, entre más se le ofrece y le enseñamos a comprar más por menos, más vamos a vender. Así que, bueno, como ustedes pueden ver, viene cargado de muchísimas ofertas. Eh, eh, también ustedes pueden. Eh, hacer sus propios incentivos como ustedes saben chicas tenemos que ser creativas ingeniosas para poder de esta manera incrementar las ventas de una manera eh, más eficiente y donde ustedes puedan sentirse más satisfechas recuerden que si el nivel de venta es de 500 dólares por campaña ustedes estarían generando 200 dólares de ingreso cada quincena para su casa así que vamos a continuar con este otro folletín que bueno pues también ya se los había mencionado la vez anterior, pero esta oferta no dejen pasarla porque vienen unas toallitas limpiadoras, la crema que sirve para desinflamar eh, la parte inferior del ojo, lo que le llamamos ojeras y también viene un tratamiento para dos semanas de, de crema de día de la línea Anio Todo esto por $27.99, $27.99 menos su 40%. Esta oferta les está saliendo... 16 dólares con 79 centavos a precio de mayoreo y si ustedes tuvieran el 50% esto les está saliendo a 13 dólares con 99 centavos así que como pueden ver está súper súper eh, buenísima esta oferta no la dejemos pasar verdad así que también eh, tenemos que identificar de todos estos folletines las mejores ofertas como por ejemplo esta que les mencionaba anteriormente esta es crema correctora para círculos oscuros alrededor del ojo eh, y esta es la crema que sirve para hacer desaparecer las manchas ocasionadas por la edad por el sol o manchas eh, que nosotros vemos en algunas señoras que son a causa del embarazo pues esta es la crema que les puede ayudar, así que tómale mucha ventaja de sugerirla y nuevamente tenemos el surtido de producto para niños, tres piezas por $16.99, dos piezas por $11.49, así que todo eso todavía está vigente y estas dos fragancias 2 por $16 dólares, imagínense ustedes que son buenas ofertas que no pueden dejar pasar, ¿verdad? Así que este viene muy bueno también tome ventaja a todos estos folletines como les digo, eh, a veces los ocupamos, los tiramos, no les tomamos importancia, pero ahora más que nunca, revísenlo, porque aquí vienen ofertas que en el libro normal no aparecen. Ahora pasemos al libro que más me encanta, el libro que más, que más este, espero yo con ansia ver todas las campañas, y es el libro de liquidaciones, o sea, el outlet. Este libro trae una gran variedad de productos que se están eh, liquidando, ¿verdad?, para poder dar espacio a otra variedad de productos que nos va a llegar. Aquí pueden encontrar maquillajes eh, que ustedes pueden ordenar o bien para uso propio o bien para venderlos. También aquí viene la, este, la variedad que salió para el mes de mayo, lo que son la crema, el gel y la crema para las manos. Esto fue que salió para el Día de la madre no sé si recordarán. Viene con un 55% de descuento más el descuento de la representante. Así que tómale muchísima ventaja porque están buenísimas las liquidaciones con un 70 y 75% de descuento. El perfume de amor, este perfume toma la mucha ventaja porque cuesta 30 dólares, actualmente 9 dólares, y si usted aplica su 40% le sale en 6 dólares. Así que ahora es momento de aprovechar o bien para su uso o bien para venta. También tenemos este otro producto. Que es muy bueno, este, el aroma es este, increíble Es delicioso, no es dulce, eh, tampoco es floral Así que está buenísimo Especialmente para esa señora que no le gusta el perfume demasiado fuerte o demasiado dulce Así que está buenísimo, precio mayoreo 6 dólares Precio del club del presidente eh, 5 dólares Imagínense, wow, yo que ustedes corría a comprar estas ofertas porque es por tiempo limitado, ya que estas ofertas es mientras duran las existencias. ¿Ok? Así que díganle por favor a los clientes que este producto, pues hasta que se agotó, hasta ahí va a estar disponible. Entonces, también tenemos eh, regalitos que pueden ir ustedes comprando ya para la Navidad. Como por ejemplo, este eh, dinosauro que viene a $22.99, usted lo hace aplicar el descuento de representante y le sale mucho más barato, ¿verdad? Así que tómele mucha ventaja. Eh, también vienen las decoraciones para su casa, también vienen moda que ustedes pueden tomarle muchísima ventaja. Así que todo lo que salió en sandalias y zapatos para, para esta temporada que acaba de terminar, todo está en liquidación. Así que aproveche, vienen las... Eh, este ya no está disponible, pero estaban a $8.99. Imagínense los slippers, como les digo, entre más rápido usted haga su orden, va a estar eh, más a tiempo de poder tener estas grandes ofertas. Estas sandalias todavía están disponibles a $14.99, más el descuento de ustedes. Así que tómenle mucha ventaja, trate de explorar su libro, entre a su cuenta de Avon, revise y vea si está disponible. Si está disponible, incluyelo inmediatamente en su pedido para que lo pueda eh, pues disfrutar verdad también viene la ropa interior con un 35% de descuento más el descuento de ustedes así que vienen este mm. Eh, vienen panties, vienen brasieres, estilizadores, vienen eh, panty house y este, vienen brasieres estilo deporte. Así que ustedes pueden aprovechar estas grandes ofertas del libro del Aura, de las liquidaciones. Bueno, y como ustedes saben, se acerca lo que es el Thanksgiving, se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo. Pues viene la, la variedad de blusas y sweaters que salieron eh, para el año pasado Todavía están disponibles. Como ustedes saben, algunos diseños nunca pasan de moda, especialmente los de la Navidad. Así que todavía ustedes lo pueden comprar. Imagínense este. Está muy bonito. Este que dice Believe. Y vale $16.99 más el descuento de ustedes así que aprovechen eh, lúzcanlo eh, como ustedes saben eh, son son fechas de que cualquier atuendo de lo que es alusivo a la navidad pues nunca pasa de moda así que aprovechen esos super precios y descuentos a todas las chicas que les gustan andar sexy y, y este y al mismo tiempo bellas eh, presentables y cómodas viene un paquete de dos de lo que son uh, Leggings, ¿verdad? Que ustedes pueden comprar, 2 por 22.99 más el descuento de representante. Así que todavía está disponible las camisetas en, en medium, large y extra large de Lady Boss. Así que esto yo se los recomiendo porque eh, sirve para uniforme, sirve para salir a promover, sirve para, eh, pues, a animar a las miembros de su equipo para que salgan y bien bellas salgan a promover el negocio, ¿verdad? Así que como pueden ver, hay muchos diseños bonitos, eh, hay para todo tipo de gustos a la señora que le gusta eh, los vestidos, este de, de, que son bastante cómodos, pues aquí los puede aprovechar de comprar 19.99 y más el descuento de representante. Bueno, pasamos a la sección de joyería, donde tienen que tomarle muchísima ventaja, como por ejemplo, vuelvo y les digo, hay regalitos a fin de año que ya tienen que irse comprando, por ejemplo, está este, esta pulserita muy bonita, 4.99 más su descuento, así que tómele mucha ventaja, como también es, viene este, este bello collar $14.99, el collar viene con la pulsera y también trae aretes, ¿verdad? Usted puede lucirlo completo o puede comprar la pieza que más le guste $14.99 más el descuento de cada quien. Así que también viene todavía disponible lo que son las pulseras, el set de 3x7.99 en diferentes colores que ustedes pueden elegir. Así que eh, hay una gran variedad, eh, ya pueden ir eh, preparando esos regalitos de fin de año como les digo, eh, especialmente para esas representantes o a ese cliente fiel que han tenido durante todo el año, pues vale la pena premiarlo. Imagínense aquí $9.99 los relojes más el descuento suyo, este es un regalo perfecto que usted puede hacerle a esa persona muy especial. Y bueno, pasamos a lo que es el libro de qué hay de nuevo este lo revisamos en la campaña anterior donde donde ustedes vieron que viene una gran variedad de productos pero hay unas ofertas que no se pueden dejar de mencionar por ejemplo lo que es el skin so soft el set verdad porque hay cliente que espera este tipo de regalo volvemos y mostramos lo que son las sombras Traten de ordenarla a tiempo para que todas las clientas la puedan obtener. Están muy bonitos este, todos los, los productos. En este demo también viene lo que es el estuche del Faraway, tres piezas Faraway. Así que ya es de ir agarrando órdenes por adelantado para que cuando ya se acerque la fecha de ordenarlo, ya lo tengamos en disposición para entrega. Como ustedes pueden ver, viene muy variado de lo que son... Eh, Adornos para el hogar, juguetes, joyería que viene para nosotras, ¿verdad? Para, para lucir bellas como también para su cliente y especialmente para estar cómodas en casa. No olviden las pijamas. Las pijamas están muy bonitas, ¿verdad? Eh, ustedes las pueden sugerir. Están muy bonitas y el precio está bastante cómodo, así que no dejen de aprovechar lo que es su eh, libro del demo. También de ordenar lo que son las pijamas para... Para que todos en casa el día de Navidad se pongan una pijama, si tienen sus chiquitines y así se toman una foto familiar, pues luciendo estas bellas pijamas, ¿verdad? Así que eh, todo esto viene, ya les mostramos anteriormente lo que son la línea eh, nueva de productos, pero esta en especial tenemos que promoverla porque es para todo tipo de cabello, viene lo que es... El aceite o el suerito sellador de puntas y este le protege su cabello para que no se le reseque en caso que usted lo planche o usted le ponga color. Así que esto es lo que le va a proteger como también el spray para este, evitar la resequedad de su cabello cuando lo exponga al, cep al cepillo caliente, ¿verdad? Tenemos lo que es el acondicionador y también tenemos lo que es el champú. ¿Verdad? Para completar la línea completa. Así que esta es la línea que más tenemos que enfocarnos, aparte de las demás porque nuestra clienta, eh, ustedes saben que la mayoría de nuestras amigas le gusta hacerse los rayitos, las luces, le gusta hacerse todo tipo de cosas en su cabello, así que debemos aprovechar de promover en grande este producto. También tenemos la nueva línea del maquillaje, a todas las que hacen sus tutoriales, este, ahora es cuando deben abastecerse, porque vienen muchísimos productos nuevos para probar y dar su propia experiencia de cómo sienten cada producto. También viene que que es la línea de la piel y esto no podemos dejar pasar porque es uno de los más, más vendidos de los clásicos que tenemos, eh, lo que es eh, el reparador de la piel reseca, eh, la crema para uso diario y la crema calmante para la piel cuando está reseca y hay comezón, pues les recomiendo esta, ¿verdad? Así que eh, es bueno explorar lo que es el libro del demo, especialmente estas ofertas, porque vienen los cuatro productos por 36 a precio de mayoreo, 55 a precio de la de la clienta este, que tenemos, ¿verdad? Así que como ustedes pueden ver, hay mucho que explorar. Así que bueno, no pueden dejar pasar su cajita A de colección porque les trae un labial, un delineador, y un pestaño a la prueba de aguas. Todo esto por 10 dólares con compra de 40 de sus clientes. Y bueno, vamos a pasar a lo que viene de nuevo. Y así que por favor, chicas, pongan mucha atención porque en este, en este libro vienen dos cosas que a mí me encantan. Así que aquí está la primera y la primera es una paleta de colores que trae muchísimo, muchísimo que ofrecerles, como por ejemplo viene un total de 66 eh, sombras, imagínense qué grande es, viene un total... Eh, estas son eh, lip gloss, estas son rubores, estas son sombras. Como pueden ver, viene muchísimo producto en esta paleta. Esto va a costar 25 dólares a precio del catálogo regular. A usted como representante, si lo compra del demo o lo compra con el 40%, viene saliendo casi como por 15 dólares. Pero si tiene el, 40, el 50% nivel de ganancia. Como representante, wow, todo esto les sale a mitad de precio, imagínense $12.50 a precio de vendedor. Así que yo que ustedes por favor compren lo que más pueda de esto porque va a ser, se va a vender súper súper bien en esta temporada. Así que bueno, también les traigo esta súper oferta eh, que va a salir y trae un total de cinco productos más una bolsita, ¿verdad? Trae eh, la crema Hydra Fusion de noche y la crema de contorno de ojo. Trae lo que es un labial tattoo de la línea Matitude. Y trae una vitamina C y trae un suero humectante de la línea Anu. Así que todo esto, imagínense, ustedes, va a estar valorado en 49 dólares. Así que ustedes pueden aprovechar de comprarlo y de sugerirlo a su clienta. Precio de demostración, $29.40. Precio de la, de la clienta, $49.99. Para las personas que les gusta eh, decorar sus baños, aquí vienen dos bonitos este, adornos que al mismo tiempo son espuma de baño. Así que ustedes pueden comprarlo para colección o para, también para regalo. Así que este libro del demo trae muchísimo que... Eh, ofrecer. También vienen estos bonitos reloj, $14.99, ¿verdad? Puede para él o puede ser para ella, un set de dos, ¿verdad? Así que está muy bonito. Lo pueden sugerir como también este bello reloj que viene acá, este con, con acabado eh, plateado. Tiene sus diamantitos por dentro, se ve muy delicadito y pueden hacer la colección completa si ustedes gustan para alguien muy especial a ustedes. También no pueden dejar faltar lo que son los slippers o las, las eh, pantuflas para estar en casa, donde usted va a tener sus pies calientitos, tanto él como usted. Así que pues tómale muchísima, muchísima ventaja. Y esto es lo que me encanta de este, de este que hay de nuevo. Chicas, mucha atención por favor porque todo esto viene por 39.99 sin límite. Así que todas nuestras representantes, por favor, comencemos a llamarlas y a ofrecerles este paquete porque vienen eh, seis productos por 39.99 como ustedes saben solo esto cuesta 30, solo esto cuesta 50, solo este cuesta 34, solo este cuesta 28, este cuesta 13.50 y este cuesta 14.99, imagínense ustedes que todo esto por 39.99 así que ustedes por favor a tomarle la foto a compartirlo con las clientas porque esto es lo que más vamos a vender, chicas. Por favor, a toda la primera generación a sacar muchísimas órdenes de este producto. También aquí no, no olvidemos de tomarle mucha ventaja a lo que es la línea del retinol de la ANU Clinical porque esta línea, como aquí dice retinol, viene este, esta súper oferta, verdad, oferta exclusiva para la representante, donde puede ganar entre un 30 y un 50% según el nivel de ventas que tenga, así que tómele muchísima ventaja, esto es corrector y humectante para las líneas eh, bien pronunciadas en la piel, así que por favor tómele muchísima ventaja esto está buenísimo y bueno, aquí tenemos la línea completa del cuidado de la piel, como ustedes pueden ver. Tenemos una gran variedad donde ustedes pueden comprar por adelantado para poder tener a tiempo antes de que se lo ordenen. O si no, trate de ofrecer buenas ofertas para que le tome ventaja a este libro del que hay de nuevo. También vienen las mascarillas como los limpiadores en oferta, así que por favor, Tómele mucha ventaja, comparta con su equipo para que podamos aumentar las ventas. Para todas esas clientas que les gusta la combinación frutal en aroma para el baño, ustedes pueden eh, recomendar lo que es el gel de baño, la crema y el spray para el cuerpo este, pueden hacer sus propias ofertas combinando los precios para que ella compre más y usted gane más también. También vienen las espumas de baño como también los perfumes. Estos son los clásicos que ustedes ya conocen y es de tomarle muchísima ventaja, chicas. Así que como pueden ver, este libro del demo trae de todo para abastecernos a tiempo y poder tener para vender. Los clásicos no pueden faltar, por eso aquí los tienen. Y también tenemos lo que es de maquillaje, tenemos delineadores para la cejas para los ojos, tenemos la, la variedad de eh, pestañoles verdad o de máscara como usted le conozca y donde vienen eh, a un super superprecio para sacarle mucha ventaja. También aquí este, en la parte final de lo que es este libro del demo vienen lo que son sus muestras y viene la variedad de los nuevos eh, brasieres. Así que tómale mucha ventaja porque eh, están muy bonitos, es, vienen con su esponjita, ¿verdad? Y usted puede sugerirlos a su cliente. Así que tómale mucha ventaja a todo esto. Y la caja A de esa campaña va a traer un rubor en barra, va a traer este, un, un lip gloss de la línea Cray, va a tener eh, un perfume de bolso, eh, este es el Lip Out Loud, eh, este es un spray, y este es un delineador. Como pueden ver, está muy bonita la caja A. Vale la pena los 10 dólares, claro, que con compra de 40. Así que, por favor, tomémosle muchísima ventaja, porque de eso se trata, eh, entre más vendemos, más ganamos. Así que tenemos el libro regular de la campaña, el libro de la campaña 23. Así que este libro ustedes tienen que revisarlo eh, detenidamente para poder identificar lo que son las ofertas como los labiales de edición limitada como las sombras de 16 colores edición limitada como también las brochas viene una gran variedad de productos que ustedes tienen que sacarle ventaja antes de que se termine porque así de esa manera usted aprovecha las ganancias en, en base a todas estas ofertas así que como ustedes pueden ver todavía estamos y con el gran lanzamiento de este perfume ahora es cuando debemos sacarle muchísima ventaja a todo lo que tenemos a nuestro favor y hacer que nuestro negocio comience a florecer nuevamente. Así que si usted ha dejado de vender, ahora es cuando debe volver, porque tiene muchísimo, tenemos muchísimo producto para ofrecerle a la clienta y especialmente a nosotras como representantes. Así que bueno, como ustedes saben, viene dividido en categorías, viene en maquillaje, vienen las fragancias, también vienen lo que es los cuidados para el cuerpo, que no pueden faltar. Vienen las aromas para la casa. Y no puede faltar la moda, especialmente esto. Porque aquí usted tome la ventaja a lo que es su 40%, para que pueda eh, disfrutar mucho más lo que son eh, los ahorros en cuanto a la moda y en cuanto a todo su eh, catálogo regular, ¿verdad? Porque en realidad hay mucho para tomarle ventaja. También viene lo que es la joyería, también viene lo que es la salud. Belleza por dentro, belleza por fuera. Tenemos lo que son la línea, línea completa de espira, el, el desintoxicador, tenemos lo que es la, la vitamina de energía, tenemos el bloqueador del hambre, tenemos este los shakes, así que usted puede hacer su combinación perfecta para mantenerse bella por dentro y por fuera. Para los que son vegetarianos tenemos algo especial, así que aquí tenemos el Power Green, que este le ofrece muchas... Eh, muchos beneficios, ¿verdad? También tenemos este, lo que son eh, las vitaminas para niños, tenemos lo que son vitaminas para la mujer, tenemos este, bebidas hidratantes, ¿verdad? Esto por favor deberían de probarlo porque están buenísimas, vienen en tres sabores y como les decía, esta es la caja A que no puede faltar todo esto por 10 dólares en compra de 40 dólares así que como pueden ver viene muy bonita lo que es la campaña número 23 así que chicas esto es lo que les tengo para hoy. Espero que en este inicio de la campaña número 23 le puedan tomar muchísima ventaja y lo puedan compartir, pero sobre todo usted sacarle ventaja, ¿verdad? Es su 40% o 50%. Así que nos vemos la otra campaña. No se olvide suscribirse a este canal para saber lo que hay de nuevo en cada campaña porque cada vez vienen mejor y sobre todo que hagamos crecer esta comunidad de representantes aprendiendo a vender, pero sobre todo disfrutando de las ganancias que se producen de esta, de esta gran compañía. ¿verdad? Así que gracias nuevamente y nos estamos escuchando en la próxima campaña.